Sí, señoras, sí, señores, amigos y amigas de la Hora de Hurlingham. Estamos acá, desde el Estadio Municipal, acá en la Avenida Pedro Díaz, 1550. La que nosotros decimos que es nuestra casa, porque acá nos hicimos, en la que hace dos días la bautizamos como el Teatro del Futsal. Así que querés ver Futsal. Todos quieren venir a jugar futsal acá, no sé si se enteraron. Va a venir Boquita también a jugar futsal. En un rato. Futsal Sub-21. El triangulito con Cervantes. Están ensayando todos, están ensayando la música. Todavía no empieza. Está todo. Está la policía, está el médico, están los árbitros. Ahí están los jueces, en el centro de la cancha. está Federico haciendo la foto de rigor. Como dijo un amigo, es, esas fotos que se sacan en las canchas que nadie publica después. Antes, cuando yo era chico, sí se publicaban. Hoy en día sí, bueno, sacan la foto y ¿dónde están? En Facebook, en Instagram, en algún lado. A la hora de Hurlingham. En el streaming de Facebook, la hora de Hurlingham Deportes. Y nos acompaña mucha gente, Colchones Canon, Pet Store, Aurelia... Aurellana, Atmosféricos y Volquete Seldado, distribuidora Vergara, La Goloteca, Baudre y Colchones, Gancini, distribuidora de congelados, Giremob, un montón de gente que estamos leyendo el diario, Los Purretes, Domingo Mango, Transportes Amáveis, de lentes, de la Vecchia, el líder, son oído. Tanta gente, Kinderland, la juguetería más grande que hay en Hurlingham, la alemana, Materiales Morris, Pet Planet Shop, Muebles Villegas, entre tantos, La Juanita, Placa Seca, Fiambrería y Carnicería Roque Riedmar, las galletitas más ricas, y ahí se fabrican en Hurlingham, ah, después le voy a mostrar, yo tengo un paquete acá abierto, porque no pude con la tentación, Chisape Fiesta, Percil también, entre tantos. Y ya se va a, ya va a arrancar. Están viendo. Comenzó el partido. Son los chicos de la tercera. Y hacía tiempo que le habíamos prometido a ellos transmitirlos. Bueno, ya hemos cumplido bastante, creo como tres o cuatro partidos. La saca, la tiene que despejar. Es una pelota que va de arco a arco, sale desde atrás Cervantes. Presentando camiseta verde y blanca. Para aquellos que están viendo por ahí por primera vez algún partido de futsal. No saben quién es quién. Y la Celeste. era del Club Deportivo Urlingan, en el Triangulito. El local. Va hacia el medio. de pelota pero Cervantes prefiere hacer una marca alta la resuelven la cruzan queda un poquitito es la dele ¿eh? sale de vuelta uh, justito justito se la sacó de pie muy buena jugada juegue le dice el árbitro Están pidiendo también al triangulito que haga una marca alta, que apretener la salida, como se dice popularmente, y da, da sus resultados. el técnico Sebastián Di Giroma. Está pidiendo más movilidad. La pican la pelota se va por arriba. Se va al fondo. Es pelota para la visita. Hoy están jugando una pelota con un diseño diferente que mandó AFA con vivos azules con vivos rojos con vivos negros linda pelota se están estudiando en estos primeros momentos el partido saben a marcar bien arriba y claro, porque provoca la idea es cortarle la tenencia del balón al que te está atacando entonces lo ideal es no dejarlo no dejar que venga, sino salirle encima inmediatamente sale rápido el triangulito, se le escapa la pelota por un puntín es pelota del arquero la revolean se va a ir no tiene que correr y salvar vas a ser el arquero que la tiene que volver. Acaba llegando Federico. Ya empezamos el partido, señor. Muy bien. Ah, bueno, muy buenas noches. Estamos acá hoy por Copa Argentina. Contá, contá. Séptima fecha. Hurlingham contra Cervantes. Hurlingham viene de ganarle a Villa Malcon 5 a 2 Estamos con pelota nueva hoy. Te estaba comentando que es una pelota con vivos rojos, azules, blancos, negros. Contale más detalles porque... No, muy buena, muy buena la pelota. ¿Qué hay que hacer para tener esa pelota? Ahí, varias cosas. Hay que mandar un mail a AFA, te tienen que habilitar, le tenés que decir la persona que va a ir a, re, a retirarlo. Uy, con tanta vuelta? Con documento. La persona que va a retirarlo tiene que llevar una copia de la transferencia que se hace a AFA. No, no es. No, no, no es moco de pavo. ¿Por qué no ponen una tiendita AFA? Digo, eh. tiendita AFA Yo le dije, ¿sabes lo que le dije a AFA, le dije, oh, donde, oh, vos, oh, con, oh, donde vos das las pelotas, vos tenés que vender SIF. Vos tenés, oh, tenés que vender SIF. No, donde... Pero también vos sos más malo. <risa> Vos que tenés un club de futsal. Vos que tenés que comprar pelotas. Bueno, estamos, el fantasma de Zip? Vale. estamos con Jere en, con en el arco. Ahí la tiene eh, Tomás. Tomás para, ya lo conoces acá el muchacho. Eh, ¿Cómo se llama? Santiago Loxisano. Después estamos ahí que se tira. Upa. Y se tiró medio, medio. El que se tiró. El que se tiró es el primo de? del monito. El primo del monito. El primo de Facu. Diego Martínez. Ahí está el indio que sale con todo. Recién, siempre. Lo, sal, recién lo saluda el Lolo. El Lolo, este Lolo recién termina de jugar. Percieron porque 2 a 1, caba, ¿no? Chacar, Chacarita le ganó 2 a 1 a Caballito. Estaba re caliente. Bueno, buena, de... buena el Diego Gol. El Diego Yo le digo el, el, Diego el Diego Gol. Bueno, hablé con el Lolo, anda ahí con la rodilla, ahí medio, este, sí. medio la tenía un poquito inflamada. Igual. Este, no, por suerte no se le notaba tanto que la tuviera inflamada, pero él le estaba refiriendo hay una molestia, estaba tranquilo, sentado, nos saludamos, como siempre, con el afecto de siempre con él. Bueno, salimos con Jerez, con la número 8, se la toca Alexis, Alexis Soto, Soto para Santiago, Santiago para Alexis, de vuelta para Santiago, pelota al segundo. Pelota, pelota que llega al arco Alexis, de Cervantes. Alexis Soto es el que tiene la camiseta número 5 para mí. un jugadorazo. Un jugadorazo. Que ha hecho varios meses de experiencia en primera. Entró con la número 10, Barreto. ¿Cuántas veces lo llevamos Uy, a, Barreto a Barreto en el auto? Barreto en el auto. Y bueno, esta es la sub 21 de Urli. Por lo menos Barreto, cuando lo llevas en el auto, te habla. Claro. No se queda Ahí se viene, va a ver, vamos. No, el que se queda dormido es Hernán Sosa. <risa> y, y, Matías, y Matías Solalinde también, sí, que, sí. Que, que trabaja, Qué ¿te bueno, acordás? Claro, que estaba Mirabas para atrás y, estabas, y Estaban todos durmiendo. ¿Qué, ¿qué, colectivo? Somos, colectivo? ¿Qué somos Somos remiseros choferes? nosotros. somos ¿qué ¿qué de colectivo? Claro. Ni me hablás, por lo menos decime algo competís con este La pelota va a llegar a Alexis, mirá, cómo se de futsal, eh. Ahí, ahí, ahí, ahí, roba, ahí, roba. Ah. Sí, sí, sí, el segundo. Opa. Ah. Bueno, trabaron. La pelota llegó allá, Lolo. Vamos Lolo? los pibes, dice Manque. El arquero de la quinta. Que tiene manos. ¿Sabías que Manke tiene manos? Sí, ya sé que lo gastan, con que juega el... mucho con los pies y todo ese tipo de... De cosas, pues está bien tener habilidad con las pies Entró Hernán Sosa. Hernán Sosa. Con la número 13. Se lo está buscando. No, ese es Jere. Ese es Jere. Y el arquero se llama Jere. Entonces tenés se dos, se Jeres dos en Jere en cancha. Ahí se la tocó a, Ma a Mati Barreto. Mati Barreto para Alexis. Alexis de vuelta para Barreto. Barreto la va a tocar para Jere. Jere con el número 8. La cambia no, toda para. La, la cambia Jere. toda para Hernán. Hernán Vamos de vuelta, vuelta como pues, toca pues, y toca ¿eh? Burlingame. Estos Me pongo loco. Que ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Muy bien! Buena jugada. Se salva Cervantes. El médico me llegó puntual. Yo vi que yo vi que, vi que vos señalaste y dije, es el médico. Es el médico. Arranquemos la transmisión, dijiste. Listo, yo puse <risa> que Estaban con, la, con las trompetas, con Bien, todo. bien. Yo dije, están con las trompetas, con todos los chiches. Dije, vamos arriba. Olvidate. Vamos arriba con esto. Vamos arriba de la celeste. Las trompetas y los bombos que van a ir a la final de Connie también. Ya hablé, ya, ¿Ya hablaste con ellos. Eh, son, son de una murga de acá, de, de, de William Morris. ¿De cuál de las dos? Eh, tengo, que, tengo que preguntarme. Me parece que apasionado. De William Morris. Sí, porque eso, eso es como River Boca ahí en, en las murgas en Morris. Claro. Hay dos que son bien fuertes, pero, y, pero, y pero van. Mucha eh. gente, mucha gente y llevan. Barreto Barreto que la quería cambiar. Con la cabeza no llega el jugador de Cervantes, juega, Burlingame, toca. Domina el partido. Muy bien, muy bien, yo te dije. Ese nene se juega todo y está él para robar la... Mirá, mirá. mirá lo falta, que... tiro libre. Y sí, y Hizo sí, la calecita. Y, sí, y sí, si no lo empujás y no le tirás con un yunque, claro. no lo frenás. Claro, claro. Este torneo que puntualmente, personalmente, puntá, puntá. no me gusta. ¿Por qué Fede no te gusta? Porque es mucho gasto. Y sí, no, eh, no. ¿Y eh, no. no, por los jugadores? No, por los jugadores que jueguen. Yo siempre ya, digo lo mismo. Ahí está. Pero la, la verdad que. Bueno, que no. Está, no, no No me va, no me va. No te va. A ver, mira, Y sí. al segundo ahí hay... ¡Oh! está. ¡Golazo! ¡Oh, de Jerez! Que la toca, cole. Le hizo una de lujo. Con el pie derecho la barrió hacia Hermán atrás Sosa. con el toque. Hernán, Hernán Sos se... con el número 3 se metió el gol de taco. Pero bueno, me dijiste que se llamaba Alexis. Le dio el pase a Hernán Sos. Pero bueno, me dijiste que se llamaba. Y bueno, y bueno. Pero vos me dijiste una mentira, entonces me estuviste mintiendo, Federico. Bueno. El lunes estamos con Boca Racing acá. ¿Estamos con Boca Racing? ¿Qué soy yo? por nosotros? ¿Sí? por nosotros? Sí. Porque vos sabés que si la gente quiere ver futsal así, al toque, nosotros estamos. Obvio. ¿Y el, ¿Y el jueves? Hurlingham ferro de Merlo acá también. Hurlingham ferro de Merlo. Se la pelota. Cuídenme esa pelota, cuídenmela. Cuídenme la pelota, por favor, <risa> chicos. Con lo que salen, dicen. Esta sub-21 es que es dirigida por quién. Por Sebastián Chiroma Muy bien. Que recién lo estuve enfocando y lo estuve mostrando. ¡Vale, vale! Juega Alexis. Y a Alexis se le escapa, ¿eh? lo tiene que matar para sacarle la pelota Alexis. La tapa muy bien, la cubre muy bien, tiene muy buen juego de piernas, muy buena ubicación en el campo. Ahí no había nadie en el centro, la está pidiendo, la pica, pero esta división.. Cervantes como que quiere llegar, pero no puede todavía. Esta división, digo, la digo. tercera, eh, lo que tiene es que son todas como motonetas, ¿no? Son todos muy rápidos y muy calientes también los chicos. Entonces, se van estudiando y de repente empieza, mira lo que es Alexis, la larga, la larga. Yo te dije, ¡pumba! Ah, para la defensa de Cervantes. ¿Y quién pateó? Aquel que no es Jere, entonces, vos me dijiste cualquier cosa. ¿eh? Atente, mosquito, te aviso. Yo te lo digo nomás Vos me dijiste que era Jere. ¿Quién? Allá, el que está con la pelota. No, Hernán Sosa. Ese es este Hernán Sosa, que no es Gere, entonces. es el que está acá. Me voy, me voy de la transmisión. No, eh. por favor, quedate. Si vos sabés los nombres de los chicos, yo, yo los conozco casi como andá, hey, qué sé, siempre me olvido de los nombres. <risa> es un desastre. Desastre. Pero la Argentina es tan generosa. Estuviste hablando también con los chicos de de Humboldt, que ya se están ¿qué tiempos organizados? ya están organizando las cosas para el año que viene y ya para el año que viene aparentemente estaría la hora de Durlingham también siendo en esponsa, la remera. en la y remera nos, y nos van a regalar dos remeras para que cuando vengamos a transmitir y nos pongamos la nos remera, pongamos la remera. Oh. llegaba Mati Mati Barreto nos, nos, quieren, nos quieren disfrazar de, pre, de prensa del, del estadio ah, de Humboldt de Humboldt pelota larga mitad de cancha la tiene Cervantes Cervantes que mirá, la mirá, corta mirá, musula, y corta mirá. Hernán, corta Hernán oh, buena respuesta del arquero va a llegar tranquila la pelota y va a ser saque de arco para Hurlingham <risa> Sebastián no se busca la boludez ahí está el capo va con... ese es el Sosa que la tocó ¿No? Si, sí, Sosa, Sosa, Sosa con Alexis Alexis, quería... Alexis va a cubrir y le provoca la aparición de Alexis en ese lado hace que la persona que ejecuta el tiro hacia el arco lo hace inseguro claro. y entonces pierde la dirección y se le va Ay, Ah, la tiene Alexis se va eh vuelve para atrás vuelve con Alexis que ordena Jere. con Jere y vuelve con Alexis Alexi, Alexi, Alexis se ordena Levanta se resbala vale. juega para Matías Barreto revisar, Matías Matías Barreto con, con Jere Alexi. Jere de vuelta con con Alexis que Mira. se saca uno que se saca dos uh, toca uh, el... toca y toca urling uh, en el remate uh. muy bien muy buena bien buena Alexis. buena jugada buena jugada muy bien por Alexis que está dando asistencia desde hoy le está dando asistencia se le está diciendo tomen hagan el gol tomen y lo, háganlo tomen y háganlo y el tipo arma la jugada desde atrás con sobrada habilidad en ambas piernas eh, ju, ju, ju, ju, ju, ju, Jere, Jere, Jere, Jere, Jere, Jere fuera con Alexis Alexis con Sosa Alexis de vuelta con Jere Jere quiere desbordar, tira muy bien, perfecto bien Jere, bien lindo juego, nos gusta eso, nos gusta Desbordar y tiro de media distancia sobre el arco. Es interesante. También eh, en esta división se generan más espacios de juego, ¿no? Sí. en la primera. En la primera está, está todo como más marcado. Apreta Jere, apreta Hernán. Está todo como más marcado, más encimado y acá. Bueno, entra Eros, cambia, cambia todo el plantel Sebastián. Entra Eros, entra Viveros, entra también el indio y entra Santiago Loxisano que es el capitán el que tiene la pelota con el número 22 Pumba. le pega ahí está, le ahí está gol, ¡Ah! ¡Gol de Burlingame lo hizo Santiago Loxisano gana Burlingan entró. gana los chicos de la sub 21 2 a 0 y como decían unos entró, vio y ganó y metió el gol. Me <risa> encanta lo de las trompetas, ¿viste cómo terminan? Sí. ¡Bien! ¡Viene el Indio! serio el Indio, como perro en bote directamente. ¿Viste que antes ellos jugaban con la remera negra? Sí. Bueno, como ganaron su primer partido contra Villa Villamalcon, y Ahora le vemos. hicieron con la remera de la claro, cuarta. Claro. Ahora se pone la remera de la cuarta. Y mira, mira qué resultado que le da, que está ganando Urlingan 2 a 0. No soy cabulero, ¿no? No. Qué el va. remate, ahí está, bien Jere. No, pegan el salvo. palo, tenemos suerte. Y bien. Dos veces suerte. Dos veces suertes. Y esto es corner para Cervantes. Se salvó a Urlingan. Hay una jugada preparada, me parece, en Cervantes cambia en el que va a ejecutar la viene a buscar, tira el arco directamente el remate desviado no, la desvió la arquera de vuelta, más o menos parecido ¿eh? a ver. Está, está viendo el, el marcador Mirá, se la viene, motoneta. Se viene, se viene, se viene. Es una se viene, motoneta, se viene, se yo te bien, dije. Se viene, ahí está. Ah. Ahora que viene. Ahora con el indio, el indio la va a abrir con Eros. Digo yo. El hijo de Gaby. Digo yo. De vuelta, Ahora. ahí está Eros Digo ahí. Digo yo, está aquí insista. A ver, cortalo. Bien. Bien, el indio, indio le tira todo. Muy el carro bien, mata pero encima. Lo marcó perfecto. Parado. Bien, indio. Muy bien, indio. Malco, Salimos con Vivero, Digo yo. Ahora venir a Vivero boca. con Ero, Digo Ero. yo, ahora venir a Ay. Eh, supongo que el tema de Tablero se va a arreglar Sí, esperemos Se viene Ero, vale, todo tuyo ah. Tendría que haberse sentido con confianza, el chico de los pelos blancos ¿Cómo se llama? ¿Eros? Eros. Es el hijo de Gaby López. ¿Es el hijo de Gaby López? Ah. El famoso Gaby López. Claro, ¿de qué? ¿De la pollería? De la... Esperá que le tengo que hacer así. Oh, señor, no me ve. No tengo la cámara puesta. Es platinado, le voy a decir. Es platinado. Bien, muy bien marcado, muy bien marcado, muy bien. Ay, le, quedó... le faltó un cachito nada más. Acá está Gaby, está acá abajo. Mirá. Sí, ya lo vi, ya lo estuve saludando, estoy moviendo. Juega, toca, Burlingame y va. Va con el indio, va con Ero, vamos Ero, vamos Ero. Juega, juega con Vivero, Vivero que la va a tocar mirá, para, mirá, mirá, para Santiago, devuelve, Santiago de vuelta para él. Vuelve para atrás toca sí, para bien, indio o no. no? Juega para él. ¿Se, va, iba, él no, se no, le no, va no, no, ¿Y ves pelota para, para quién? Para mí, para. Es para... Es para Cervantes, dijo dice el juez. Cervantes? Pues yo, para mí, era. A ver, triangulito, pero. bien. bien. Dice, como no tenía nada que hacer, ahora se pone a transmitir futsal todos los días. Dice, y Humble y lo que venga. ¿Y qué le vas a hacer? Andá. Ahí se va Federico, parece ese que reclaman al. El... Eros con la pelota, va a salir con el Indio, la está pidiendo. El Indio ¡Vale, dale, dale! va hacia el otro lado, van a volver con él. Otra vez con el Indio, hacia el otro lado, a despejar con Eros la muestra, con el indio despejando, la larga, perfecto, ellos se están acercando bien hacia atrás, de un lado del otro, muy bien, muy bien, muy bien con Eros, mirá la que hace, mirá la que hace, falta, muy bien Eros, aplausos, y hurling a Diego, ¿qué? Okay. <risa> Me río por las trompetas, <risa> minuto, nos hacia el banco de Urbina. Miren lo que tengo acá, tengo las galletitas Z, la manichip de Rietman, estas galletitas es son una cosa de loco, le digo, bro, no es broma, son una cosa de locos estas galletitas, Riquísima, pero riquísima. yo estoy muy contento primero porque se hacen en Hurlingham. Fede, te llama el juez. Eh, no, dicen... Es la Están reclamando Siempre hay problemas con el control Dale, este, Con el control, el... el control que Con el que se manejan los tableros electrónicos Claro, porque son Son botones este... ¿Cómo explicarles? Botones mecánicos casi mecánico no de pulsación y entonces tanto que tanto que se ha usado este, habitualmente estaba fallando cada vez más cada vez más seguido pero ya de hace rato a decir verdad está este tema del, del control los tableros tan impecables son lindísimos funcionan todo pero funcionan en base este, al control a un control mecánico y por ahí habría que cambiarlo ese que está ayer acá el que está manipulando el juez que está sentado acá abajo. Igual, cuando los jueces tienen voluntad y como obra, sigue el partido. Ahora va a pegar un bombazo. Muy bien, el arquero respondió. Muy buena jugada cruzada. Interesante. Por eso yo le decía a Federico, un poco en broma y un poco en serio, digo, bueno, va a venir Boca a jugar acá y cuando venga Boca va a venir todos los equipos de primera, así que me parece que el aparatito ese va a haber que comprar uno nuevo. Porque no solamente el futsal, el handball, el que venga acá siempre, algún drama tiene eso, porque es mecánico, es por el uso, normal, es el uso. Es como, el, es como el control remoto de tu casa, viste, que lo usas y llega un momento que hay botones que no funcionan, pues esto es más o menos lo mismo. Por ahí habría que ir a la casa del control remoto y preguntar si no ¡Claro! de eso. ¿Sabes que no está viendo no está viendo Luis? ¡Eh! Ahí está ahí, ¡Eh! ¿Cómo va, ¿Tú tu pene? ¡Vale! Bueno, sale Cervantes. Cervantes es un equipo que está en la D de ¿Cómo me estás de hablando, de Luis, del que yo considero que es un genio total. Exacto. Vos ah. me estás hablando de Luis, aquel que me ayudó en el peor momento, de ese, es un genio. Juega, juega el Indio. El Indio con Santi. Santi que se la quería devolver. Sale el Indio, no lo dejan salir, falta, no cobra nada. Después pelota que sale, sale el arrequero de Cervantes. Faltando cuatro minutos para terminar el primer tiempo. Cuatro minutos para terminar el primer tiempo sale el arquero, la agarra el platinado, lo saca al no corre, pero no lo puede encontrar el pelota platinado, platinado. platinado. Es como los gorilas, viste esos gorilas que tienen la espalda, la espalda platinada. La cruza con el indio, el indio lo está buscando al platinado, el platinado se la pide y el se la devuelve. Es primera se debe matar de la risa la familia. Muy bien, muy buena. Le queda un poco larga. Muy larga, interesante falta. la jugada, pero Liro también libre. Con de Luis Puerto. <ríe> Se los quiere, gracias. Luis es un capo. Y además no me quiero olvidar que en esa noche terrible. También estuvo Noé. Pues escúchame. No hay que ser desagradecido. Noé estuvo ahí también. Así que un beso grande para Noé. Y mi reconocimiento. Juegue, dice. Juegue, dice. Entonces salimos con Santi. Santi que la toca con. Con el, el platinado. con el platinado Eros, Eros de vuelta con Santi Santi la el segundo y ah, toda la y el arquero de Cervantes que sale Lindo. sale la visita P guarda guarda en esta P y P nos salvamos P de vuelta P P P P P se el salva el, arquero, el triángulo igual te digo el arquero le había cerrado el ángulo eh. hacía esa velocidad como la pateó el jugador de Cervantes la pelota no entraba te digo venía, si venía más fuerte puede hacer pero esa velocidad tenía cerrado el ángulo ya Hernán, Hernán con, con Ale. Ale jugador de quinta. Ah. Ale jugador de quinta división. Ale Frank. ¿sabes quién es? Es el hijo sí. de Fernando por acá? Frank. ¿No está ahí? Sí, nos está viendo, Fer. Está Muy viendo? bien. Saludos. por qué no vino acá a alentar, eh? ¿Por qué no.? Dejo, dejo de ver a la hora y vengo a alentar. Ah, nada <risa> No te, no, le, no te vamos a pedir empanadas, ni sándwiches, ni nada de eso. Yo no soy como esos que se quedan en casa, viendo a Fede, por la hora a ver qué pasa. Mira, mira, que, upa. Yo soy del Triángulo, no me cabe ninguna, <risa> vengo a alentar al Triángulo, porque no me cabe... Ahora yo soy tío también, estamos allá con... ¿Ah, sí? Sí, Miramos. yo soy tío. Yo soy tío de, Fab, no me de, me Fabri, de Fabri y de Sofi, vos sos el abuelo de no, Fabri. No, Sofi. No, más, más, viejo me mata. Pues yo te decía, los parentescos son todos tuyos. <risa> los parentescos son todos tuyos, si no a mí me va a quedar la piedra del abuelajo encima, no. Tiempo Ahora, piden vez. y arrancan las trompetas, mirá, a la una a las dos y a las tres te dije que comiera la galletita <risa> recargoso <risa> Re no es una cosa de loco además se hacen en hurlingham pero no es joda se hacen en hurlingham son muy ricas no riquísimas Riedmar rietmar rietmar Riedmar, Riedmar no ¿qué? Urlingan. que escúchame en hurlingham vos te de comer cosas de hurlingham viejo esto es muy bueno na, na, na, na. Lo tengo, a, lo tengo a Gaby. Lo tengo a Gaby, lo tengo a Gaby del otro lado. con musiquita y todo. ¿Qué más querés? Transmisión de futsal. Así que querés. Acá estamos en el centro, todos formales. Así que usted quería ver el futsal. Usted estaba desesperado por el futsal. Decía, ¿dónde Estamos con Facu Smok de Quinta, estamos con Ale Frank de Quinta, estamos con, con, con, con, con Hernán Sosa y estamos con allá con Matías Barreto. Y hay otro platinado más. Sí. ¿Qué pasa? Facu, que Facu hicieron? Smok. ¿Qué hicieron? Una, una no, promoción, dos por uno. Ahí mirá. está Facu, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, tiro libre, falta gol. ¡Lo la saca la línea, cervantes se salva. Se salva la visita. Para mí hicieron un 2x1. Dije, che, tengo un peluquero que platina 2. Para mí que le tiraron la lavandina de Noé. No, eh. Ah, de Noé. Eh. Dice, ¿usted quiere platinarse el pelo baratito, baratito? No, te vende una lavandina bien fuerte. Que te deja los López todos blanquitos? Como acá, como este jugador. Mirá, esto es rápido. ¿eh? A ver. Ahora toda aquí. tuya ¡Oh! pumba pumba pumba pumba ¡Oh! gol de hurlingan lo hace Matías Barreto 3 a 0 3 a 0 bailando acá en hurlingan yo sé, aquí me pega pumba pumba pumba vamos vamos Sí, bien Fernando Frank dice, "Abrazo, muchachos. Gracias." A ver. Pelota arriba. Le llega a Matías Barreto que sale muy con bien, la número 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Se la mordieron un poquito. Y después, bueno, como la otra noche, ¿después dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a comer? Diga. ¿Cuál es la dirección? Suman, Suman 500, 540. 40. ¿Con quién? Y vamos ahí con manzana. Con el chapa y algunos se agarra así la cabeza. <risa> y dice, <risa> Con el rodó. Sí, haciéndose lo rico que comimos. Y hoy la estaba, que me la van a colgar, no. Y hoy estaba la parrilla del fin del mundo, porque tenían un vacío, una bondiola, así, pollito. Unos sí, chole, no, sé, choli, qué acá, no sé qué hago acá, no sé sí, qué hago acá. ¡Se viene ahí está! Encima, Fede. Tan inconsciente que yo me paro y dejé el auto abierto ahí al lado, así que se llenó todo. Adentro <risa> del auto tenés ganas de comerte los asientos, porque está todo lleno de a asado. Facu, Facu, Facu, Facu, Facu, para Ale, Ale, Ale. Ale volvé para atrás. Buena, Bien. van tocando, llega la pelota para Matías Barreto en mitad de cancha. Mati que la toca para Alejo Alejo que va, va con Facu. Y todo esto es lateral para Burlingame. Alejandra Cardoso dice: Vamos, triángulo, gracias, Fede y, y padre. ¿Cómo que Fede y padre? Yo soy el que pone toda la conectividad. Y dice Fede y padre. Lo tuyo es un choreo, Federico. Te digo así, así, delante de todo el mundo. Díganle padre. Marce, díganle Marce. ¿Qué Marce? El, Marce. Viejo, el viejo Marce. Ah, el viejo Marce. Mira, mira, mira, Bien. Bien, bien, bien, bien, tranqui, tranqui, chango. Bien. Oh, oh, oh, te digo: Dale, dale. No le hagan precio. Hágale más goles Bien Bien, fuera, bien Están jugando muy bien los chicos, la verdad Es que no recuerdo el nombre Bueno, ella Ella es la mamá Deja de reírte ¿Qué pasa? Ella es la mamá de Toto, del jugador de cuarta Y es la señora de mi amigo Oscar Que es el papá de Toto, obvio Me, me, me confundió Hola. Se viene La quiso hacer con tres dedos. Gracias, Marce. Entonces, dice. Está bueno. Esto está bueno, la interacción con la, con la gente que lo mira. Además que a nosotros nos encanta hacer esto, porque si no de otra manera, ¿qué estaríamos haciendo acá a la noche? Pero además el público, el público, yo te digo, de triángulo que tenemos confianza. Demasiado. Pero por suerte también nos pasa con todos los clubes, que la gente se enganche te tira, y te tira cosas y te vas matando de la risa. Bueno, y saludo también a la gente de Cervantes que está mirando, que está mirando todo esto, que se está entreteniendo. Y Alejandra Cardoso dice, y hoy fueron con la mascotita, entre paréntesis, Nachito el Peque, muy fan del Triángulo Ah, muy bien, muy bien, está. también está acá en la cancha. Bien, terminó el primer tiempo. En cinco minutitos volvemos. Muchas gracias, como siempre, como decimos, por estar al lado de la hora de Urlingan, Único medio local que, que estamos en todos lados. Y bueno, así parece. En un ratito, cinco minutos.